Y es que no están en cuenta Se viste formal no es lo que aparenta Por gastar en Prada Los patrocinios los tiene Sabe perfectamente que la ita es la que quiere y siempre seguimos a ese patrón delante de tu sala y de tu sala a tu habitación Hoy, ella sola vive en la calle No hay nadie que la pare Porque aunque tenga el no ha llegado que la mande Ella va pasando y todos observan Se escuchan murmuros cuando ella llega De esta broche y que nos olvidemos del roche. Renny quiere cadenas diseñada por Dios. Ella está bendecida desde que nació. Tiene un cuerpo que no es de este planeta. Le hago un tour sentada en mi bicicleta. No le gusta el invierno, le gusta la primavera. Porque recibe flores y hace lo que ella quiera. Le gusta brillar, pero también no es a b